Eh, los cargos eh, inmediatamente fue apresado eh, antes de ayer a eso de las 8 de la noche cuando llegó en un vuelo comercial procedente de la ciudad de Santiago hacia eh, la ciudad de Miami. Allí fue apresado y directamente llevado a, ante la jueza que eh, reenvió o, o, o mejor dicho para el próximo viernes, este viernes, eh, dar a conocer eh, la medida de coerción que se le va a dar al imputado Miguel Gutiérrez, que se dice, se dice, que posiblemente esté enfrentando una cadena perpetua. Se dice, todavía hay que esperar, primero la media de coerción y ver el desarrollo de este caso, que es, según algunos juristas, entre ellos Félix Portes, eh, es un caso que data del 2017 al 2019, eh, cuando... Presuntamente este empresario, ligado a lo que es eh, el deporte en Santiago y recientemente fue electo eh, diputado por el PRM, venía haciendo unos negocios ilícitos de, del tráfico internacional de drogas. Se habla de toneladas que introdujo a los Estados Unidos. Esto hay que probarlo en un tribunal, ya él tiene su abogado y, y esto se está conociendo en este momento y esto es la punta del iceberg, me dicen que hay varios expedientes ¿m? de exfuncionarios y funcionarios actuales que han estado ligados al bajo mundo, del narcotráfico, y esto me preocupa mucho, me preocupa, ¿por qué? Porque siempre lo he dicho, la esperanza de las y los dominicanos es que este gobierno haga el trabajo bien, es que este gobierno, no, señores, con menos de un año... Eh, Allá van varios, varios escándalos de corrupción, no puede ser. Entonces el presidente de la república, Luis Abinader, sabía y sabe, el presidente tiene en sus manos ya varios expedientes y las nuevas autoridades de Estados Unidos están así al ojo y ya previamente se han reunido con el presidente y han estado en conversación con el presidente de los casos que le están dando seguimiento tanto por corrupción como también por temas de narcotráfico y otros delitos eh, internacionales. El presidente luego de una actividad fue abordado por nuestros eh, periodistas y le preguntaron sobre ese caso específico. Vamos a escuchar qué dijo el presidente, señor director. Fue ¿Qué tienen que decir sobre eso, presidente? DNCB, Un diputado del PRM. ¿también? La DEA y la DNCB dieron la declaración no, no, no, no. sobre ese tema. El que cometa cada quien es responsable por su sexo. Cada quien que pague por su sexo. Presidente, ¿qué la qué sale la lotería, presidente? Fue apresado en Estados Unidos. Bueno, eh, ahí escuchamos al presidente de la República, Luis Abinader que la DEA, la DNCD, en sus declaraciones, e incluso se dice que felicitaron al presidente por un asunto de colaboración. Eh, este seguimiento que se le estaba dando al diputado, recuerden que un congresista tiene lo que se llama inmunidad parlamentaria, que es eh, donde, eh, al menos que sea algo de terrorismo y esas cosas, procesarlo es un poco difícil. Entiendo que por eso le dieron seguimiento hasta que él saliera fuera del país. Es lamentable por un lado porque esto lacera la imagen que República Dominicana ha venido construyendo. ¿eh? República Dominicana, recordemos que en los últimos años incluso eh, países como Estados Unidos le ha otorgado visado a muchísimas personas dominicanas. Lo que antes era algo difícil obtener un visado, principalmente a los Estados Unidos. Hay otros países que incluso han quitado el proceso de visado o la exigencia de una visa para entrar a sus países. Y esto habla a favor de, de la economía, del nivel eh, de los ciudadanos de la República Dominicana. Mas, sin embargo, estos son de los puntos que nos traen poderosamente a la atención y que va en deterioro de la imagen de una República Dominicana, la cual queremos vender y exportar. Por ejemplo, en estos momentos en Europa, en Madrid y España, se está llevando a cabo eh, la Feria Internacional del Turismo, donde República Dominicana ha tenido elogios por el tema de cómo ha manejado el, el COVID, el tema de la vacunación, que independientemente hay que felicitar eh, al gobierno y al presidente eh, Luis Abinader, como también a la vicepresidenta Raquel Peña, porque si algo hay que reconocer, que mientras otros países todavía, todavía no han vacunado ni siquiera un millón de personas de sus habitantes, ya República Dominicana sobrepasamos los 3 millones de personas inoculadas en este momento. Actualmente, ya ustedes escucharon, vieron, eh, aquí mismo presentamos la información que la vicepresidenta fue directamente al Congreso a pedir, ¿eh?, un préstamo por 120 millones de dólares para la adquisición de vacunas Pfizer. Y la gente dirá, ven acá, los números no, no nos están dando porque le hemos comprado varios ya millones de vacunas a, a China, de la Sinovac. Sí, es cierto. Pero miren, es mejor precaver que lamentar. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? Según algunos médicos y científicos, la nueva variante del COVID-19 es mucho más fuerte y agresiva. Y quizás, quizás, y aquí estoy entrando en el campo de la especulación porque no tengo el dato científico, pero quizás, y es muy posible, que se tenga que vacunar con una tercera dosis, aparte de las dos dosis que muchos ya se han colocado. Pero además de eso, yo entiendo, entiendo, y como la vicepresidenta ha sido eh, muy ecuánime, muy, eh, eh, si se quiere, reservada a la hora de las declaraciones yo, yo me atrevo a decir que estamos tratando de tener una cantidad de dosis de vacuna para hacer lo que está haciendo Estados Unidos, porque recuerden que estamos en mira de abrir el turismo en la República Dominicana y República Dominicana se ha convertido en un verdadero paraíso para el turismo si no fuera por el covid nosotros estuviéramos riéndonos con la última muela, hasta con la muela de atrás. Pero ya República Dominicana está tratando de reabrir 100% el turismo y que los países emisores puedan volver a mandar a sus turistas y que se sientan seguros. Entonces, ¿qué quiero dejarle dicho con, con esto, esto, estos 120 millones que el gobierno va a comprar de vacuna de la Pfizer?